El sistema solar corresponde a todas las rocas, planetas, asteroides, cometas que eh, tienen al Sol como el punto al cual orbitan. Si uno mira los ocho planetas que están definidos como tales actualmente, eh, estos van de media unidad astronómica, que es la distancia, la unidad astronómica de la Tierra al Sol, hasta 30 unidades astronómicas. Sin embargo, uno puede ver una clara diferencia eh, donde está el cinturón de asteroides, que es como a 3 y media unidades astronómicas, en la cual los planetas que se encuentran hacia el interior, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, comparten ciertas características y estas son que son bastante densos. Uno se puede parar arriba de ellos, entonces se trata de planetas rocosos eh, o terrestres, y son bastante más pequeños de los que se encuentran más lejos de este cinturón de asteroides que, como decíamos, está como a tres unidades astronómicas del Sol. Los planetas que se encuentran más lejos del Sol, a partir de este cinturón de asteroides, son o son conocidos como planetas jovianos o planetas eh, gaseosos, o algunas veces se les llama de hielo todos nombres que, eh, más bien históricos, que corresponden a planetas que son principalmente formados por gas de hidrógeno, helio y gases y comparte la característica que son mucho más grandes, Júpiter tiene 10 veces el radio de la Tierra por ejemplo y son bastante más masivos y también son bastante menos densos, eh, esa es principal, la principal característica del sistema solar esta diferencia entre los que se encuentran más cerca del Sol y los que se encuentran más lejos del Sol el sistema solar se forma después de que una nube de gas molecular colapsa, y en particular colapsa alrededor de lo que va a ser el protosol, lo que va a terminar siendo el sol. Y por conservación de momento angular, esto se, el material se eh, acumula en un disco protoplanetario, que es un disco plano que rota alrededor de, del protosol, en el cual el material que está más cerca de una línea imaginaria que se llama línea de hielo, que significa estar lo suficientemente cerca del protosol para estar lo suficientemente caliente para que el hielo no pueda estar en forma eh, sólida, sino que tenga que estar en forma gaseosa, con lo cual las roquitas que están más cerca de ese sol o ese protosol no pueden tener hielo. En esa zona, cerca o más dentro de la eh, línea de hielo, se forman los planetas terrestres, lo que termina siendo la Tierra, Marte, Venus. Y fuera de esta línea de hielo, se forman porque pueden existir estos planetoides o asteroides con hielo en su interior, en su superficie, por lo tanto hay mucho más material disponible y se pueden formar de manera más rápido. Es donde se forman los planetas gigantes de eh, gas y de hielo, que terminan siendo los planetas jovianos, que son mucho más grandes eh, y mucho menos densos. Los cometas tienen una definición que es más bien observacional, son estos eventos en los cuales eh, una roca que se acerca al sol se empieza a evaporar, gas o hielo que tiene en su superficie o en su interior empieza a ser expelido formando una cola y una coma que se llama al, al polvo que se emite o sale de su superficie y esto eh, es bastante conocido desde hace mucho tiempo, con eventos de cometas que pasaron cerca de la Tierra, por lo cual eh, es un evento bastante impresionante desde el punto de vista de fotográfico o observacional. Eh, la mayoría de los cometas, de los cuales se conocen cerca de 4.000, eh, vienen de una zona en el Sistema Solar que es primordial, en el sentido que son rocas en el disco protoplanetario que no alcanzaron a formar parte de un planeta por lo tanto quedaron en órbitas y en, con composiciones que son más o menos primordiales de su formación, los cuales posteriormente y luego que se formen los planetas han sufrido algún tipo de eh, interacción gravitacional con los planetas más grandes, con lo cual su órbita se ve perturbada y pasan de orbitar en órbitas prácticamente circulares lejos del Sol a tomar órbitas mucho más elípticas que los traen mucho más cerca del Sol tan cerca del Sol que pueden caer al Sol, pueden pasar lo suficientemente cerca del Sol que eh, se calientan de tal manera que empiezan a tener esta actividad cometaria en su interior y en su superficie eh, y también pueden atravesar la órbita de la Tierra con lo cual es factible, posible y ha ocurrido que han caído sobre la Tierra. Los cometas en general están compuestos por hielo eh, y tienden a ser bastante grandes y tienen órbitas que les toma de 70, 30, 200 años eh, a los de periodo corto y más de 1000 años eh, a los que son de periodo largo. Eh, los asteroides son eh, rocas que, en general, orbitan al Sol a una distancia entre Marte y Júpiter, ahí es donde viven la mayoría de los asteroides, eh, son en general más rocosos, y estos asteroides eh, present presentan algún tipo de peligro por cuanto puedan ser modificados en su órbita, la órbita circular que tienen actualmente ser cambiada a una órbita un poco más elíptica, con lo cual pueden pasar cerca de la Tierra, pasar al, a la zona que se llama cercana a la Tierra y de ahí caer como meteoritos. En el pasado sabemos eh, que esto ha ocurrido, por lo menos un par de eventos de extinción masiva en la Tierra, por datos geológicos, sabemos que eh, se debieron al impacto de meteoritos, el último de ellos hace 65 millones de años en la península de Yucatán, que terminó con los eh, dinosaurios, con un asteroide que tenía alrededor de 10 kilómetros de, de diámetro. Eh, la mayoría de los eh, asteroides que chocan con la Tierra eh, Son más bien pequeños Todos los días caen asteroides y meteoritos en la Tierra eh, El daño que pueden producir eh, Depende, como decía, del tamaño Un asteroide como el de Chichulub Que es el que terminó con los, con los dinosaurios De 10 kilómetros Efectivamente tendría la capacidad de hacer bastante peligrosa y difícil la existencia o la subsistencia de la raza humana. Incluso un asteroide de un kilómetro podría tener consecuencias globales que eh, harían peligrar nuestra existencia. Y es por esto que desde hace bastantes años que una de las prioridades que tiene la comunidad planetaria es buscar, encontrar, caracterizar y seguir objetos que tengan más de un kilómetro y medio o más de 150 metros de diámetro. Y la verdad es que muchos de ellos ya los conocemos. En los últimos años también hemos visto que eh, con el advenimiento de nuevas tecnologías está siendo una posibilidad ir a los asteroides y sacar, por ejemplo, minerales preciosos, eh, preparar el camino para eh, explorar el resto del sistema solar, Marte en particular, eh, así que el futuro de los asteroides es más, más brillante que, que peligroso desde el punto de vista científico por lo menos.